¿Qué me das cuadro, güey? Te estoy diciendo que te acerques, güey. ¿Para qué más, güey? ¿Para qué se me pegue tanto hacia ti, güey? Ah, oh, güey, ¿qué te voy a hacer, güey? Okay, dale. A ver, tú índice güey. Muy buenos a todos. Hace cuatro semanas que no hacíamos esto. No, mames. ¿Qué? No, güey, hace como tres meses. Ya vamos a iniciar la merga. ¿Qué tenemos que hacer aquí? De que nos quedamos en... Oh, ahí está, güey. Simón, sí, tienes sí, que quedar hey. padre. Pero... Ese sí, yo lo. Ok. Calla esa mierda, güey. lo pongo en vibrador. Ey, pero este ya lo habíamos. Oh, oh, oh pinche chata, güey. <risa> Eres tu, <tú>, güey. <risa> Ey, güey, pero este ya no, ¿no lo habíamos hecho. Güey, el chato tirado como mierda. Oh, este puñetas, güey. Güey, güey, tu jefa, güey. Güey, casala. Chato culo, güey. Cállate ya, güey. ¿Cómo se abren las puertas, güey? Con las nalgas. Güey, nomás en controles. No se puede abrir, no es pendejo. Ah, el cuadrado. ¿Cómo no, güey? ¿Por qué no dejas de grabar, güey? ¿Eh? Ojo uh, uh. Dale, no te hace nada, dale ah, Cállate Yo lo conozco, es mi compa, güey <risa> Eh, ocupamos pinches pilas, güey ¿Qué, güey? Oh, güey bueno tiene dedos Tiene dedos, acuérdate que lo Ah, lo se los dieron. ¿Para qué, qué estás hablando Para Si no nada, va a haber wey. pilas Es un, es un, es un extra Wey, ya no hay pilas güey, no hay que gastarlo no Aprovecha poquito nomás lo que queda Se que si tienes pilas mon No, no tengo, dice cero 0 de 2 Escucha canción Fuera de mi Fuera de piel, de mi piel todos. todos Ya para salir güey. Pero estamos cerca de salir no, supuestamente Simón. Entonces, A ver déjame ver para abajo Eh. Hey, yo me acuerdo que ya habíamos pasado esto y Ya esto de pilas güey. Pero, ¿te acuerdas que se borró? Ah, Como uh, chingas, güey, juega top. ya, güey, se el puto cico ya, güey No, oh, pinche mato mierda, No, más wey. juega, güey Guachas, está está Te a meter oh, la verga, oh, güey La verga. Uh, por donde chismoso, güey, ves chismoso, A ver, juega su pinche mierda, güey Acuérdate ¿Qué traes, güey? cayó sí, el teléfono <risa> Se me cayó el teléfono, pero o sea. chimorro culo, güey. Chimorro, me el teléfono, chimorro ridículo Chimorro ridículo. güey. Ridículo, ridículo. Acuérdate, güey, no te lo acerques al vato, eh. Ay, güey, viene siguiendo. Oye, viejo. No, no, te sigue, es la canción, güey. Sí, si para ocultarte. Güey, no te gastes la pinche, mire, ya oh, no tienes nada. la concha que te parió, güey. Chivato, no sabes ni jugar. Y los culeros no te regalan pilas, güey. Sí, para, para abajo. abajo, ve para abajo. No, no sí, sí, ve, ¿Sí? pero ve para abajo. No hay nada, pendejo. No, ah, no hay nada. A ver, trata de subir, oh, no, güey. Oh, atrás, atrás, no sé, chivos. Ni los lees, güey ¿Quién lee esas madres? Interesa. Aunque estén en español, güey ¿Quién las lee? Y... Corre, güey, corre porque no... Ya se acabó la visión nocturna, güey No veo ni madres, güey Pues a ver qué te encuentras, güey O oh, ve, ve, ve, para ahí Vete. ahí luz. Los... ¡Ey! No, pues de ahí saliste, güey Acuérdate Y yo fui Entonces lo No, acá. atrás, atrás, ¿ves? ve. Actívalo, pues ya Ve, no soy ni ve, pues, ve, madre, pégate, pues pégate las paredes No, güey, ¿para qué te has echado, güey? Mira hey, Ah, wey. es todo, güey triángulo? Corre para allá enfrente, salud. Gracias. Quita el pinche rayos láser, no, ah, güey. No, era por aquí, papu. No, era por atrás. Acuérdate que. Vamos wey güey. Mm, bien ricos, güey. Eh, cuidado, cuidado. Acuérdate que yo fui ahí. Aquí no hay nada, güey. Me güey la no me güey. Hay una pila, güey. En la, no te vayas a la esquina, eh. Acuérdate que me topé el vato. Salte, salte, salte, salte. salte, no hay nadie, güey. Aquí no hay nadie, que güey. Que sí, en la esquina, afiar, güey. güey. Oh, la verga, ahí está el Tereso. <ríe> Voy a la derecha, a la derecha. Sal, sube. A ver qué viene el piso. Una pila, otra pila, ok. No la puedo recoger, deja cambio. mal Puedalo. Oh, qué pendejo. Hostia este wey. Desperdicia pilas, wey. ¿no? Es que me equivoqué, mamá. No te equivocaron ni modo. No, este pendejo. Estoy idiota. Sí, que no hay lo voy a cambiar. Sí, baboso. ¿Por dónde, hijo de su puta? Busca un tutorial, wey. No mames, tutorial. No me acuerdo ni dónde nos quedamos, güey ¿Eh? No me acuerdo ni ah, dónde pues nos quedamos Fue hace como 30 años, güey y Porque no me dónde nos quedamos Yo me acuerdo, no, aguanta sí es que aquí yo, yo lo jugué y lo... Porque se había borrado la partida uh -huh. Y lo dejé hasta aquí, güey A ver, a la verga, a ver qué pasa ah, A huevo, güey, era brincar, güey pinche pendejete de mierda, güey Güey, está guardando güey Es muy inteligente, tómate La neta, sí, güey Esta, bueno, esa puerta primero, o esa a la derecha <ríe> <risa> ah, está ah, está ah, está esto, creo que ahí de, viene la parte de los. Ahí estos pedos que son todos los pisos superiores. Pero no es que no lo veo. Estoy todo derecho ahí. Es todo. A ver, activo la merda. Está detrás de ti, güey. ¿No está? Si, sí, güey, bueno, está. he hecho creo. Ah, no. Uh, sí, güey, bueno, si sí, de es aquí. que te habla y corre. Ajá. Si te acuerdas de esto. Oh, ya me acordé aquí. Creo que vamos a reactivar los fusibles, Simón. ¿Este es lo mismo que has hecho? Ah, Simón. Mira, ya está dentro la llave. La torba de los aventureros. Debes de encontrar los tres fusibles. Ah. Mire, aquí está la llave, ok. Lo que vamos a hacer, vamos a hacer un corte de aquí. Hasta que ya lo pasemos porque no tiene caso, porque ya lo vieron. A huevo. A huevo, sí. Así es la vida. Ya agarramos los tres fusibles que quedaban. Y pues... Nomás queda fornicar. Nomás queda... Huir de los güeyes. ¿Es derecho? Sí, ya sé, pero es que quiero ver si no me los topo. Oh, Ahí está, güey. Hijo de puta. Métete, métete. ¿Dónde oh, oh, andas valiendo verga, wey. Me acuerdo que. Uy, este Mira, guacha. Oh, Tú qué mierda pendejo, wey, wey. Es que me acuerdo que cuando hicimos esta parte, nos faltaba poner un fusible y lo puse y está ahí, güey, nos siguió y nos pulteó, pero como que puso la cats y se bugueó todo o ahí. Sea, Simón, ya tú más tienes que llegar a ponerlos. O oh, buscarlos otra vez. Ahora sí, ya tenemos los tres fusibles. Estamos viendo que no sigue, sí, estamos aquí. Ok. No mames, okay, you... okay. si <risa> cae yo. We. Me torcieron, vete, vete. ¿Pero dónde era? Derecho, por ahí. Activa la puta cámara para que veas. No, no, pero se guardó, se guardó, se guardó. Se guardó, se guardó. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí. Oh, wey, oh, ese wey, que pedo. Hay una pila, no? Afrentar. Se parece a ti, chato oh, Simón. Sí, Vaya, aquí está. No, oh, eh. Simón. Sí, Ahora sí, papu. No, no, no. Ya, si no habíamos Aquí ya no habías llegado. Ahí abrió la puerta, ¿eh? así sí, que corre. Okay. Fuck. Uno te deja sacar todo el pito a domicilio, güey. Ahí primero. ¿Qué primero? Oh fuck. Brincó acá. Ay, qué pedo, no brincado. Brinca? ¡Jodido, güey! Ya, no, no, güey, tengo que hacer esto. Qué pedo, había brincado, güey. Ya que quieres encontrar la puta, llave. se guardó, no. No sé, güey. Todo mal, ya sabes dónde está. En la vendería, güey. Ah, ya, no sé corre, si güey. Oye, la cámara, corre, güey. Corre. Sí, por... ¿Ya estás para dónde? No, a la izquierda. No, es por aquí, es por aquí, es por aquí. A la izquierda, izquierda, izquierda, izquierda. Ah, puta madre era por la izquierda. Sí. A esa puerta. No, sí, no, quita sí, la no, cámara no, para no. que puedas brincar. ¿Cómo, cómo, cómo? Puta brinca. madre No, me caí, güey, ya me, me hicieron mierda, güey. Corre, brinca, wey. Mierda. Oh, mierda, mierda de gato. ¿Qué pedo? ¿Cómo quito la cámara? Corre, corre, corre. No, corre. No, no, no que se es que no, de correr No, que inútil, de la la la correr, la pendejo. pendejo. Ok, ya me lo sé, memoria todo el pichu. Ahora la vi a la izquierda. Todo el jale. Quita la cámara. A la R1. A la R1, quita la cámara. Ah, oh, ese que... todo virgen. Y me cerraron la puta puerta. Se la verga. No me llamen el chiripiorca por nada. O otro pinche salto mortal. Te sientes asunta. ¿Güeche? Sigue las dos. Me topa la orillita. Como un chale. Asunta. <risa> ah, <risa> oh, güey. <we, we. risa> Mira en el piso. What the oh, fuck. Oh. Pendejo, te dije, güey. Ey, what the... ¿Qué mierda es esto? fantasma. Fantasmón. Estoy el panorama y a esos brinques. Más chiquita la sangre, güey. Tu pinche menstruación, güey. Oh, de ahí vengo. Sí, bueno, de ahí vienes, de ahí vienes, de ahí ¿Está? vienes. Dale, derecho. Ahí está la puerta. Pero fuerte, quítate que hay dos puertas, elige, uno Síguelo, síguelo, síguelo. Me imagino, ¿no? Sí, güey. Oh, a oh, la mierda. mierda, güey. ¿Te van a violar? Pinche brisa Puta madre, güey. Y me quedé sin pinche. Mete por ahí, mete, mete. Y luego dale a la izquierda, porque agarraste para la derecha. Por ahí. hola oh, ah, mierda! Verga. Ya mamaste, güey. Pinche bocaque, güey. los wey. dedos, güey. Ey, pero tú no se oculta la cama? Es en esa, es en la, es en la que tenga colchón, güey. la güey, me cate, güey. Guache, güey. No pues me de dedo a esa madre, güey! ¿Para qué miras el nepe, güey? <ríe> ¿Qué, güey? ¿Por qué me con esa cara, no güey? No había necesidad de mirar el culo o el pene, güey. A la izquierda, ¿qué había? Ah, no, no llegaste! ¿Eh? Creo que debo a ir a la sala donde salieron estos... Sí, sí mis... bueno, ahí van, ahí van, güey. en merguiza, ya no sé un regato de Cristiano Ronaldo. Ay, bueno, te va a sacar achas, a putazos, güey. güey! Pinche fierro cortado, güey. Le cierro ahorita la sí, puerta. Pues a huevo, huevo, es pendejo. Ok. Brinca. Oh, este inútil. Ahí está. A ver, te si sí, pongo por ahí está te un puncharé. No se llega. Aguáchalo. Sí. La, a, eh, la cámara, la cámara, la cámara. La cámara. Ya se rompió, güey, no mames. No eche un pinche delincuente. No, mames, No, no, no. no Que le pegue unos machetazos a la verga. Ya no está. y Ya no está, güey. ¿Y ahora? ¿Para dónde, papu? Ahí está la cámara para mover la oscuridad. Pues tienes que bajar de huevo, güey. Sí, güey. Ahorita ver pura luz, es lo bueno. Hola, pero ya, güey. güey. Ahí está Ahí está muy güey sentado. Dale, no hace nada, güey. ¿Qué hice? Para cerrar Hice sí, sí, correr un puto maratón, güey, para llevarlo aquí está No la agarra Agárrala No me deja, güey Güey, qué puta mamada, güey Ahora tengo que volver a llegar a la segunda Te den pilas, güey Puta no. madre no, no, no. ¡Ay, ¡Oh, cabrón! Mierda, güey, ¡Corre, corre! corre <risa> los wow, se ¡No se pendejo! Se rompió, güey, ¿Cómo está rota, güey Ah, por ahí Luego tienes que entrar al baño, y chinga Ah, no, era derecho Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ¿Okay? ahí No es pendejo, es por ahí, es por ahí Quita dónde? la puta cámara, güey, no mames, tienes un chico de luz Ni tanto, güey Me tiraron los dedos wey? Me cagué, güey La concha que parió el Mateo, wey, corre, tú, corre, wey. papu A ver, tú córrele Y esos dueños los maratones, güey okay, Derecho, güey Órale, perro, pinches skills No veo ni puta madre con esta pendejada, güey, para Mira Mira, ah, papu Mira nomás, güey Puro atletismo, la concha que te parió, güey ¿Para dónde, para dónde? Está, oh. Pinchicheto con pura suerte, güey ¿Y eso, mamada? Y te jalaron, güey no, güey. Me había saltado, güey, qué mamada. Se wey? lo acabo de dar y no jugó. <risa> sube, sube. Ya no me siguieron. Guardado. da. güey, esa camarota. No, gallardo. Ya era por ahí, güey. subirte súbete. Sí, man. pero ¿dónde está para subirme? Ahí está, la tabla, esa tabla, esa tabla. ¡Ah, la verga, güey! No te llaman el Cheto crack por nada, güey. Busca, busca al padre. Busca al Martín Lick <risa> Martín Lick ¿Qué es eso? Pues, los subscribers no saben. ¡What the fuck! ¡Oh, este güey donde pisas hace mierda, güey! ¿Eh? ¿Dónde pisas hace mierda? Ahí está, llégase con el papa, Benedicto 16. Aquí estoy. ¿Qué pedo? Es todo bugueado. Todo bugueado. Soy el padre! guacha la ventana, se por si tienes que salir por una ventana. Simón. Sí, Quién sabe qué conchas ha pasado ahí. Podemos morir en esos momentos. No, no sabe. El partido fue interesante. Show de todo. Mira, llegamos a la parte bonita. Oh, el oh, tereso. El pinche chato, güey! Wey, ¿por qué no te largas de ahí? Guacha, güey, como todo pendejo, como siempre, güey. Ya te metió un verga, ¿sí? Es que eh, hay, los niños y otros no van de jugar a PlayStation, güey. Dámelo, pues. verga. Señores, se la volvió. Corre, güey, corre. No, no, no ocupas, güey. Oh, vale, verga ya, güey. Oh, mierda, va a romper la puerta. Eh, güey, tú te pones la cámara. uy cabrón, Ay, cabrón estás Está derecho, date. Este de, de derecho me dio bueno, pinchan ansiedad ya. Eh. Está cerrado, Guacha? te puesto güey. La concha que te parió, güey. No, oh, este güey.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 Tienes que subir por aquí, Ah, eh. ya vi, güey Ya le me toca. No, pues ya no, sabes, sabes cómo, güey Yo soy... Yo quiero este puto juego, güey Es la verga Así, güey Y me que hacemos unas pinches y nos ponemos pinches navajas y te rebanamos el cuello, la verga <risa> ¿Ya sabes cuál es el baño? Corre, corre, papi Ringo Súbete, súbete, súbete, rápido ¡Este pendejo no corre! No huevo, güey, así es, güey Eh, quita ese la, A la verga. No tiene cuello, güey Guapo, güey Interactuar a ver Empújalo, empujar. Y sí, si, sí, güey, no quiere que la torcen es un puto de ruido, güey. Ya sé, güey. Ey, ¿te están hablando? ¿Te están hablando? Oh, Simón. Sí, eh, si se supone que decirte que la llave está en la casa del Dios. detrás de sí, me... ¿Qué de los Ahí está donde les dejo la tarjeta? ¡Uh! aguanta, Ya, güey, hay que coger el peso. Claro, pues. Ya, se acabó. Claro. Bye. Se acabó ya, güey. Bye. Ya, güey. Bye, ya, güey. Bye. Solo de un pinche like. El, ya, ya, ya,